Buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a esta convocatoria que hacemos además en un lugar identitario de San Pedro de Alcántara y además un lugar especial. Este es el ejemplo de la gestión del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Unos jardines en la periferia de San Pedro con una inversión de más de 6 millones de euros. ...y que además yo tuve la suerte como alcalde... ...de llegar a ese gran acuerdo con la Junta de Andalucía... ...para que esto pasara a ser ...del disfrute general de los sanpedreños... ...las sanpedreñas, aquellos que nos quieran visitar... ...y ponerlo en valor... ...y como esto, tantas cosas... ...y muchas más cosas que vamos a conseguir... ...por eso hoy estamos aquí... ...presentando a las primeras lanzas... ...de las candidaturas del Congreso y del Senado... ...del Partido Socialista... ...de las próximas elecciones generales... ...que no quepan duda alguna... ...que no solamente vamos a ganar sino que Marbella y San Pedro... ...van a contribuir a que sea una realidad... ...un gobierno de progreso y de continuidad... ...de aquellos que se preocupan por los más débiles... ...ese gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en España. Y sin más les voy a dar paso a mi secretario general... ...nuestro secretario general en la provincia de Mádraga... ...José Ruiz Espejo... ...y luego intervendrán los dos primeros de las candidaturas... ...a las Cortes, que será mi granja heredia por el Senado... Eh, ...y Nacho López por el Congreso de los Diputados. Buenos días, gracias Pepe... ...por acompañarnos hoy en esta comparecencia pública... ...que eh, queremos hacer para Marbella, para San Pedro de Alcántara... ...también para toda la Costa del Sol... ...gracias también al Secretario General de San Pedro de Alcántara... ...Manolo García por acompañarnos y por estar aquí... ...y sobre todo en, este, en esta instalación, en este espacio... ...como decía Pepe, que... Eh, se recuperó para la ciudad tras una inversión importante del Gobierno Socialista de la Junta Andalucía eh, que eh, ha permitido que puedan disfrutar hoy eh, los vecinos y vecinas de San Pedro de Alcántara como un gran espacio verde eh, de la ciudad y un gran espacio de esparcimiento. Como digo, creo que la colaboración... Eh, se ve en este tipo de instalaciones, en este tipo eh, de espacios eh, que se ganan para las ciudades y para la ciudadanía y que eh, se hace con la cooperación eh, institucional de, en este caso, gobiernos incluso de, de distinto color. Eh, ...coincidiendo también del mismo color... ...y que bueno, pues permiten, como digo... ...que hoy se pueda disfrutar de este gran espacio... ...y que podamos tener hoy aquí esta comparecencia... ...esta rueda de prensa... Eh, ...y lo hacemos hoy en la Costa del Sol... ...para presentarles las candidaturas... ...de los hombres y mujeres eh, del Partido Socialista... ...que van a, con, van a eh, participar en las elecciones generales... ...en el Congreso y en el Senado... ...hoy intervendrán los cabezas de lista de ambas eh, candidaturas... ...por el Senado Miguel Ángel Heredia eh, y por el Congreso Ignacio López... ...pero además saben también que hay una amplia participación... ...de personas socialistas de la Costa del Sol... ...que concurren en estas elecciones en la candidatura del PSOE... ...por tanto una candidatura con representación de toda la provincia... Eh, ...para que eh, puedan defender los intereses de la misma en Madrid... ...y puedan... Eh, seguir luchando para mejorar eh, desde las competencias que tiene el Estado en nuestra provincia y en todo el territorio de la misma. Eh, .saben que en el número 2 del Congreso figura Fuen Santa Lima. .que es de la agrupación de Mija. .y por tanto conocedora. .de las necesidades de la Costa del Sol. .y que la va a defender. .en el Congreso. .también eh, figura Paloma Alonso, que está aquí de Fuengirola. .o también personas de la propia agrupación de Marbella. .por tanto conformamos una candidatura, como digo, de amplia eh, representación de toda la provincia. .hombres y mujeres, malagueños y malagueñas.. Eh, .cualificados, preparados, honestos. .que conocen bien. Eh, ...la provincia y que van a luchar... ...y defender los intereses de la misma... ...ya saben que otros partidos... ...tienen personas en su candidatura... ...que vienen más de turismo... ...¿no?... ...y, eh, y que poco conocen de la misma... ...y que ofrecen acuerdos... Eh, ...para y pactos... ...para determinados proyectos que no saben que su propio partido... ...ha tenido paralizados en un cajón... ...y que no han querido impulsar cuando han estado gobernando... ...por tanto lo primero es ponerse al día... ...de cuáles son los compromisos como partido... ...con esta provincia eh, que nos dejaron a la cola... ...de eh, las inversiones eh, cuando estaban gobernando... Y ...lo digo por el Partido Popular... ...como decía por tanto, esta es una candidatura... <coughs> ...que eh, es conocedora de la provincia y que va a contribuir a la victoria del Partido Socialista en España... ...para que eh, España y la provincia de Málaga puedan ganar su futuro... ...y el futuro es seguir eh, planteando los avances sociales que se han alcanzado... ...en estos últimos diez meses de gobierno eh, socialista y que han permitido recuperar derechos y libertades... que eh, ...retrocedieron con el gobierno del Partido Popular durante siete años... ...creo que ese es el mejor aval que puede presentar esta candidatura... ...y que puede presentar el Partido Socialista... ...de cara a las próximas elecciones generales... ...y queremos explicarlo para que lo conozca la ciudadanía... ...lo pueda valorar y por tanto pueda... Eh, ...podamos conseguir la confianza mayoritaria... ...de eh, los malagueños y de las eh, malagueñas... ...y mire... El Partido Socialista defiende un modelo y va a defender en estos próximos cuatro años... ...un modelo de país que basado en el diálogo, basado en los avances sociales... ...y en el respeto a la ley y a la Constitución... ...podamos tener un encaje eh, de eh, todos los territorios de España... ...y podamos seguir recuperando, como digo, los derechos de la ciudadanía... ...y defendemos también un programa electoral... ...que recoge más de 110 medidas en las que fundamentalmente... En, los, ...en las conquistas y en los avances... ...de derechos y sociales que se han hecho en estos diez meses... Eh, ...poderlos llevar a cabo a partir de eh, los próximos años... ...desde el blindaje de las pensiones públicas... ...en la Constitución Española... ...hasta seguir profundizando en todo lo que es... Eh, ...la lucha contra el despoblamiento... ...a través de una estrategia rural y agraria... ...que eh, incorpore en todos los territorios... ...las oportunidades de desarrollo que tienen eh, la misma... ...y creo que esos retos... ...que también eh, tenemos que seguir impulsándolos en Andalucía... ...e incluso en nuestra provincia... ...es verdad que tenemos un desarrollo eh, territorial... ...mucho más articulado que otros territorios de España... ...pero no es menos cierto también que en los últimos años... ...se han dado también algunas cifras... ...de pérdida de población en determinados... ...territorios, en determinados municipios... ...del interior de nuestra provincia... ...por tanto, es el momento en el que... ...antes de que esto siga avanzando... ...pongamos medios para permitir el desarrollo... ...de las oportunidades que tienen esos territorios... ...avanzando en derechos, evitando... ...que se puedan perder servicios en estos municipios... Eh, ...porque es lo que hace que los ciudadanos... ...pues elijan otros lugares para residir... ...si no tienen futuro, si no tienen servicios... ...igual que puedan acceder en otros territorios... ...como las grandes ciudades... ...por tanto creo que el Partido Socialista... ...es la única opción en la provincia de Málaga... ...que ofrece una candidatura... ...de malagueños y malagueños conocedores... ...de nuestra provincia... ...una candidatura que tiene un programa electoral... ...que permite eh, confiar... ...en un modelo de país, y en un modelo territorial y de provincia... ...en el que eh, hay futuro y una candidatura que defendemos... Eh, ...seguir conquistando derechos y libertades... ...que sabemos que otros partidos como el Partido Popular... ...cuando ha gobernado los ha llevado, eh, los ha recortado... ...o los ha eliminado y mire, eh, creo también... Que hemos demostrado desde el Partido Socialista... ...el compromiso con esta provincia, con la provincia de Málaga... ...y lo hemos hecho cuando hemos gobernado... ...siempre que el Partido Socialista ha gobernado... ...le ha ido bien a la provincia de Málaga... ...por tanto, si el Partido Socialista... ...conquista las elecciones del próximo 28 de abril... ...le irá bien a la provincia de Málaga... ...le irá bien a Marbella y le irá bien a San Pedro de Alcántara... Eh, cuando ha gobernado el Partido Popular... ...los datos que tenemos es que nos han enviado... ...a la cola de las inversiones a la cola de las inversiones a la provincia de Málaga y se han paralizado proyectos que estaban en marcha, proyectos que eran necesarios para esta provincia. Y en solo nueve meses de gobierno, el Partido Socialista presentó un presupuesto general del Estado para el año 2019 que triplicaba las inversiones para esta provincia que alcanzaba los más de 370 millones de euros de inversión, triplicando el último presupuesto del Partido Popular e incorporando a esos presupuestos eh, proyectos estratégicos para esta provincia, para seguir avanzando, para seguir conquistando el futuro. Esa es la propuesta que el Partido Socialista trae hoy aquí a San Pedro de Alcántara y a Marbella para que los ciudadanos puedan confiar en esta opción en las próximas elecciones del 28 de abril. Y les dejo con los candidatos eh, al Senado y al Congreso que explicarán eh, algunas de estas cuestiones... ...y ya digo, personas preparadas, cualificadas, solventes, en las que se puede confiar... ...y yo reclamo esa confianza de los vecinos y vecinas de la Costa del Sol... ...para con el Partido Socialista, para con estos candidatos. Buenos días, muchísimas gracias Pepe, futuro alcalde aquí en Marbella... ...por traernos además a este... A este... ...espacio público, ¿no? ...lo que trae de sí es el... ...lo que pone de manifiesto es el interés... ...que tiene siempre un gobierno socialista... ...por los, por los espacios públicos para disfrute de la gente... ...y quiero, quiero hablaros hoy de lo importante que es la campaña... ...que se pone en marcha hoy por parte del partido socialista... ...que se llama Haz que pase... ...porque queremos que pase... ...y queremos pedirle a la, a la gente que pase algo... ...que pase algo para los próximos años... ...y una de las cosas que queremos que pase... ...es que podamos poder insistir... ...en el fortalecimiento de la, agenda, de la agenda social... ...queremos mantener y fortalecer... ...el estado del bienestar en nuestro país... ...y el único partido que garantiza... ...que podamos tener un estado social... ...y un estado del bienestar... ...es el Partido Socialista Obrero Español... ...España es un país rico... ...España es un país que crea riqueza... Pero el gran problema que tiene España es que esa riqueza que se crea no se distribuye bien. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los organismos internacionales. El gran problema que tiene España es el de la desigualdad. No se redistribuye bien la riqueza que se crea. Y por eso nosotros apostamos por fortalecer el estado del bienestar. Lo que lo que, estamos, lo que estamos llamando la Agenda Social. La Agenda Social, que ya se ha puesto en marcha durante estos 10 meses del gobierno socialista de Pedro Sánchez, se han implantado también ya algunas medidas que entraron en vigor en el día de ayer. Por ejemplo, a partir del día 1 de abril, desde, a, desde ayer, 1.100 personas cuidadoras ...porque son básicamente mujeres en Marbella y en San Pedro... ...han podido ver recuperada su cotización a la seguridad social... ...de la que se hará cargo el Estado. ¿Para qué? Para que puedan ver cuando dejen de trabajar... ...cuando lleguen a la edad de jubilación... ...poder tener unas pensiones dignas... ...porque el único partido que garantiza hoy... ...que las pensiones mantengan el nivel adquisitivo... ...conforme al coste de la vida... ...es el Partido Socialista Obrero Español... Espa Espa ...ya estamos escuchando al Partido Popular... ...lanzar mensajes de que no se puede sostener... ...el sistema de pensiones... ...pero no es verdad... ...se puede mantener el sistema de pensiones... ...si se quiere mantener el sistema de pensiones... ...y para eso hace falta ser sensible... ...a las necesidades de las, de las personas... ...que cobran esas pensiones... ...y el único... ...que se compromete a mantener el poder adquisitivo... ...de los pensionistas es el Partido Socialista Obrero Español... ...y más allá de las, que, de los, de las personas que cobran pensiones... ...que cobran las pensiones más bajas... ...que puedan ver incre incrementadas esas pensiones... ...pero no solamente eso... ...queremos ir más, a, ir más allá... ...porque insisto en que España es un país rico... ...es que España es un país que crea... ...que crea riqueza... Pero en, tenemos más de 2,5 millones de niños y niñas en riesgo de exclusión social. Y un país que se dice rico no puede tolerar tener niños y niñas pobres. Por eso una de las, las fórmulas que queremos implantar para los próximos cuatro años y que queremos que pase, y para eso se necesita el voto masivo de la gente, es el ingreso mínimo vital. ...para que en ningún hogar de este país haya niños y haya niñas pobres... ...pero no solamente la agenda social... ...hay que reducir las brechas sociales que existen en nuestro país... ...hay que prosperar sin que nadie se quede atrás... ...pero además de eso existen otras brechas... ...como son las brechas de género... ...y una de las medidas que se implantó... ...y que entró en vigor en el día de ayer... ...es la concesión de los permisos de paternidad... ...que se van a ver incrementados en ocho semanas... ...en 12 semanas el próximo año... ...y en dieciséis semanas en el año siguiente... ...porque a los hombres... ...a los hombres de nuestro país... ...a lo largo de la historia... ...se nos ha impedido poder cuidar de nuestros hijos... ...cuando nacen... ...y tenemos derecho también los hombres... ...a poder tener el permiso de paternidad... ...para que cuando nuestros hijos nazcan... ...poder... ...cuidar de ellos, no hay mejor medida... ...para reducir la desigualdad... ...que los hombres se ocupen y se preocupen también... ...del cuidado de sus hijos... ...y parte del estado social, del estado del bienestar... ...va determinado también por reducir esas brechas de género... ...que va ligado a que los hombres se ocupen también... ...de lo que sucede con sus hijos y con sus hijas... ...por eso y por muchas medidas más insisto en esta idea el único partido capaz de garantizar y de fortalecer el estado del bienestar en nuestro país el único partido que se compromete a hacerlo que se compromete a redistribuir la riqueza que se crea en nuestro país es el partido socialista obrero español y por eso pedimos urnas llenas de votos sensatos para hacer prosperar a nuestro país sin que nadie se quede atrás y con esto te ...mino yo y paso al candidato Miguel Ángel. Bien, buenos días a todos y a todas. Para mí, como siempre, es una satisfacción hoy estar aquí en San Pedro... ...con los compañeros y compañeras de San Pedro... ...y con mi gran amigo y próximo alcalde, Pepe Bernal. Ya solamente quedan dos meses para que Marbella y San Pedro... ...tengan un gran alcalde socialista cuya principal preocupación, cuya principal prioridad sea generar empleo, dar esperanza a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores y también para fortalecer las políticas sociales. Hacer política para las mayorías y no para una minoría como está haciendo el Partido Popular aquí en Marbella. Yo quiero hoy destacar que se nota cuando gobernamos los socialistas. Un gobierno socialista ha hecho en diez meses más que un gobierno del Partido Popular en siete años. Estamos hoy aquí en San Pedro y yo quiero hablar de tres cuestiones muy concretas, tres titulares concretos. Seguridad ciudadana, quiero hablar de empleo y quiero hablar también de educación y de estudiantes universitarios. En primer lugar, decir que los socialistas siempre hemos apostado por una buena educación pública, una sanidad pública y una seguridad ciudadana pública. Y cuando gobernó el Partido Popular en nuestro país en siete años, hubo un recorte brutal del número de agentes de policía nacional en el conjunto del país y también en Marbella. Hoy hay en Marbella 367 agentes de policía nacional. Eso representa un recorte del 10% respecto a hace siete años. Con el Partido Popular se recortó el número de efectivos de policía. Con el Partido Popular se trató de deteriorar la seguridad ciudadana porque el Partido Popular también apuesta por el negocio en materia de seguridad. Ya lo dijo aquel delegado de gobierno en Madrid, del Partido Popular, el que quiera estar seguro que se lo pague. Ellos no quieren una buena seguridad ciudadana pública, ellos prefieren una seguridad privada a costa del bolsillo de los ciudadanos. Los que tengan dinero podrán estar seguros, los que no lo tengan no. Esa fue la política, recortar el número de policías nacionales en Marbella y en San Pedro, un 10% en siete años. ¿Qué hemos hecho los socialistas? Pues miren ustedes, llevamos 10 meses y para el presente año 2019 van a salir 18 nuevas plazas para Marbella y San Pedro. Eso representa un incremento del 5% en la plantilla. El PP en siete años recortó un 10%. ...los socialistas en un solo año vamos a incrementar un 5% el número de efectivos policiales. Queremos y deseamos y trabajamos los socialistas para que se incremente la seguridad ciudadana... ...en Marbella y en San Pedro, y lo demostramos con hechos. Segundo elemento que quiero poner hoy encima de la mesa, el tema del salario mínimo. Hay 4.200 personas en Marbella y San Pedro que se benefician de la subida del salario mínimo interprofesional... 4.200 personas que gracias a esa subida del salario mínimo van a poder cobrar 900 euros, van a tener un salario más decente. Y yo me pregunto, ¿por qué el Partido Popular y Ciudadanos se han negado a subir ese salario? ¿No le parece razonable que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y también de Marmella y San Pedro puedan tener un salario decente, puedan tener un salario digno? El Partido Popular hizo una reforma laboral que machacó que explotó a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y ha tenido que llegar un gobierno socialista que adopte medidas para mejorar las condiciones laborales y también para que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tengan salarios decentes. Y en tercer lugar quiero hablar de educación. Hemos visto lo que han hecho las derechas, la derecha naranja, el naranjito. Lo primero que ha hecho en Andalucía ha sido recortar en 700 en el número de profesores. El Partido Popular recortó en educación, recortó en becas y subió las matrículas. Hay 120.000 hijos de familias humildes, de familias trabajadoras que tuvieron que irse de la universidad por no poder pagarse y continuar los estudios. 120.000 estudiantes. Y ahora la extrema derecha, Vox, dice que hay que acabar con las matrículas gratuitas para aquellos que aprueben en primera convocatoria. ¿Saben ustedes cuántos estudiantes hay aquí en Marbella y San Pedro que se benefician de matrículas prácticamente gratuitas? Hay 1.400 alumnos a los que las matrículas le cuesta 7 euros en Marbella y San Pedro. Y el Partido Popular, Ciudadanos y Vox quieren que esas matrículas pasen a costar 1.800 euros, que es lo que cuestan en las comunidades donde gobierna el Partido Popular, como en Madrid o como en Castilla y León. Los socialistas no lo vamos a permitir. Queremos esa gratuidad de matrículas, queremos destinar más recursos para becas, para que haya mejores becas y haya más alumnos con becas, para que haya igualdad real en materia de educación. Eso, todo eso, seguridad, educación y mejora de los salarios, lo hemos conseguido los socialistas en 10 meses. Queremos seguir avanzando y mejorar la calidad de vida, hacer política para las personas en Marbella y San Pedro, en la provincia de Málaga, en Andalucía y también en el conjunto nacional. Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla? Nada. Podéis seguir recreando con nuestras imágenes. Muchas gracias a todos.